Hola, muy buenas tardes. Eh, somos Carlos Rodríguez y Mariana de Lima de la Universidad de Cantabria. ¿Sara? A... Sí, y sí, vamos... se te oye perfectamente. Vale, pues empezamos. Eh, y vamos a comenzar la tercera parte. Muchas gracias, Alfonso, y a Sara, por sus presentaciones anteriores. En nuestro caso, vamos a a estructurar, eh, vamos a hablar básicamente sobre eh, innovación educativa e innovación educativa con tecnología desde la perspectiva que nos ofrecen las ya numerosas investigaciones que se han generado sobre el cambio en educación. En este sentido, eh, vamos a articular la, eh, la conferencia en torno a tres situaciones que consideramos dilemáticas. Eh, en mi caso presentaré la primera y la última y, a, y en, el, en el centro Mariana presentará uno de, otro de los dilemas que, que, pretendemos, que pretendemos abordar. El primero de los, de los dilemas que consideramos que es necesario tener en cuenta a la hora de hablar sobre innovación educativa y eh, innovación educativa con tecnología es precisamente las dificultades que hay a la hora de definir eh, el, propio el propio concepto perdón, de innovación en, en educación. Eh, creemos que en estos momentos eh, las investigaciones que ya se han realizado nos permiten eh, afirmar que la incorporación de diferentes tipos de dispositivos tecnológicos en las aulas ha venido acompañada generalmente de muchos discursos que resultan o que resaltan perdón sus potencialidades para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que eh, una vez que estas tecnologías se han integrado en, en los espacios educativos eh, muchas investigaciones ponen en evidencia que precisamente su impacto es mucho más limitado de lo, de lo esperado. Eso, de un modo u otro, nos hace entrever que no todas las experiencias en las que se incorporan tecnologías en los contextos educativos, ya sea en la educación formal o la educación no formal, son innovadores eh, por sí mismos y que incluso, eh, precisamente, muchas veces se incorporan tecnologías para reforzar prácticas eh, bastante, bastante tradicionales. Por lo que como punto de partida y como idea clave creo que es importante que tengamos en cuenta que precisamente el concepto de innovación en educación no tiene que ir necesariamente o estrictamente ligado a la utilización de, de, de tecnologías dentro de las aulas o de otros contextos educativos ni al uso de, de internet. Eh, en esa bibliografía que se ha especializado y que ha tratado de investigar sobre cómo se producen los cambios en, en educación, se han utilizado diferentes tipos de conceptos para hacer referencia a los procesos de cambio. Y el concepto más básico que, que se ha empleado ha sido el concepto precisamente de cambio. Es el más genérico y se utiliza esta idea de cambio para hacer referencia a procesos eh, siempre intencionales que tratan de modificar una determinada realidad educativa, es decir, en cualquier contexto educativo siempre se producen cambios, lo queramos o no, pero la idea de cambio siempre ha estado vinculada o está vinculada en la literatura especializada a aquellos procesos que eh, precisamente son intencionales y que se pretenden desarrollar de una forma eh, concreta y, y particular. Paralelamente también se ha utilizado o se viene empleando la idea de innovación, de innovación educativa para hacer referencia a diferentes tipos de intervenciones o de decisiones eh, y procesos que tienen un cierto grado de intencionalidad, es decir, que tienen unas metas concretas, unas metas específicas que también están sistematizados y que tratan de modificar diferentes tipos de eh, variables de la cultura escolar o, o no escolar, como pueden ser las actitudes, las ideas que se trabajan, las culturas eh, institucionales, los contenidos que se abordan eh, o las prácticas, las prácticas pedagógicas. Por, por ello, la, la, cualquier innovación ya se incorpore en tecnologías o no se incorpore en tecnología, tiene que involucrar necesariamente los procesos educativos, nuevos proyectos, eh, y nuevos programas enmarcados en, en líneas de renovación pedagógica que tiene que, que abarcar o que va a abarcar necesariamente diferentes tipos de elementos curriculares, como pueden ser los materiales que se emplean, en este caso incorporando o no eh, tecnologías, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, los modelos didácticos o las formas de organizar y eh, de gestionar el currículum, eh, los centros educativos o las propias dinámicas de de aula. Obviamente todos esos cambios tendrían o tienen que aportar necesariamente algo que sea nuevo diferente a una cultura escolar eh, previa que es la que se pretende cambiar a través de, de las innovaciones. Eh, hay otro concepto que también se utiliza o, o, y que se puede identificar en la literatura pedagógica especializada y es, que, y es la idea de mejora. Con la idea de mejoras mejora educativas, hace referencia a prácticas que son sostenidas en el tiempo y que tienen un carácter más sistemático digamos, que las innovaciones educativas. Se considera que, una, que las mejoras introducen transformaciones en al menos tres aspectos básicos de los centros educativos. Por una parte, las condiciones en las que se producen los aprendizajes, es decir, actividades que son dirigidas por el profesorado, las condiciones internas de las mismas, que suponen cambios a nivel organizativo y también las metas perseguidas, que supone repensar un poco qué es lo que quiere alcanzar una institución educativa en un momento concreto. Y otro de los grandes conceptos que se emplean para, para referirse al cambio en educación es el concepto de, de reforma. Eh, y generalmente suelen ser transformaciones macro que, que, por ejemplo, en el caso del sistema educativo formal, son transformaciones que desarrolla la administración educativa y que tratan de implantarse en los centros eh, escolares y se definen o se diferencian tres tipos de reformas básicas. Por una parte, las estructurales que tendrían que, o que supondrían un cambio en los diferentes niveles o etapas educativas de un determinado sistema educativo, las, las curriculares que están sobre todo centradas en los contenidos, eh, en las formas de enseñar y aprender, y en la evaluación, y las organizativas que tiene que ver o que tendría que ver con cómo se organizan y cómo se gestionan los centros, los centros educativos. Eh, una vez hemos definido todos estos conceptos, claro, eh, la literatura también pone en evidencia que hay algunos elementos que estarían o que facilitan eh, los cambios y las innovaciones en educación y hay otros elementos que estarían dificultando esos, esos cambios. Entre los, los elementos que dificultan o las barreras que dificultan las innovaciones en educación, una de las más recurrentes es el origen de los proyectos. Es decir, una innovación va a tener muchas más probabilidades de tener éxito si surge precisamente de las necesidades que identifican los propios profesionales implicados, los maestros y las maestras, o los profesionales de cualquier institución educativa. Eso supone también, o supone sobre todo, partir un poco del reconocimiento que tienen los docentes como agentes capaces, en este caso, de pensar el papel que pueden tener las tecnologías dentro de los diferentes espacios de la, edad, de la realidad educativa para dar respuesta a las necesidades identificadas. Otro de, los, de las barreras que aparecen de forma recurrente perdón, son las resistencias al cambio y la cierta tendencia a la rutinización de las prácticas eh, docentes y otros tienen que ver con el malestar muchas veces docente y el pesimismo a la hora de abordar las innovaciones. Paralelamente también sabemos ya, porque la investigación así lo ha puesto de manifiesto, que hay una serie de aspectos que posibilitan o que facilitan el hecho de que las innovaciones sean exitosas. Por ejemplo, eh, la existencia de equipos docentes sólidos en el que todos los agentes implicados eh, participen, en el que se creen grupos de trabajo y, y que tengan una cultura escolar eh, o que configuren una, una cultura escolar perdón, bastante sólida. Otro aspecto que sería un facilitador de las innovaciones tiene que ver con el reconocimiento y con la, con la motivación que los profesionales reconocen por aquello que hacen. Obviamente hay otros otras facilitadores que tienen que ver con la dotación de recursos, es decir, si queremos introducir, obviamente, innovaciones vinculadas a las tecnologías, tenemos que dotar suficientemente a los centros para, para poder hacerlo eh, y si no, obviamente, siempre va a ser mucho más difícil que esas innovaciones con tecnología eh, lleguen a buen, a buen puerto. Eh, doy paso a mi compañera Mariana que va a hacer la, la presentación del segundo dilema que nosotros queremos compartir aquí con vosotros. Mariana, cuando quieras. Vale, gracias Carlos. Pues siguiendo la línea y complementando lo que decía Carlos, el segundo dilema que nos planteamos es que los proyectos de innovación y la necesidad de la innovación en los centros parta de los propios docentes, como decía él, ¿no? de las personas que van a estar implicadas en este proyecto. Bueno, hasta ahora hemos visto y hemos definido, hemos puesto en común algunas definiciones, algunos conceptos que son bastante importantes a la hora de proponer innovaciones educativas y además pudimos identificar algunas barreras o impedimentos que dificultan la promoción del proyecto de, de innovación, como decía Carlos ahora, en los centros. ¿vale? En este sentido, eh, hemos destacado que que hemos de tener en cuenta que el profesorado es muy importante a la hora de concretar estas propuestas, para que, y además para que estas propuestas puedan tener éxito. Por ello es necesario que el colectivo docente se encuentre suficientemente formado para afrontar esta tarea, ¿no? para participar en estos proyectos, y de eso vamos a hablar, de la formación docente y del desarrollo profesional. ¿vale? Es importante tener en cuenta que la formación permanente y el desarrollo profesional no son lo mismo, no aluden a lo mismo, ¿vale? La formación del profesorado constituye una de las condiciones necesarias, pero no la única, para promover el desarrollo profesional. El desarrollo profesional depende de un conjunto de factores que posibiliten que, que el profesorado avance en su vida profesional, ¿vale? Estamos hablando de factores como salario, eh, demanda de mercado, condiciones laborales, políticas educativas, el clima laboral, la promoción dentro de la, de la propia profesión, las estructuras jerárquicas y también de la formación permanente, ¿vale? En definitiva, el desarrollo profesional es un proceso eh, de evolución de habilidades, funciones, técnicas y prácticas profesionales. Todo ello, unido a los factores también que son propios de cada individuo, influye en la predisposición o no de las personas al cambio, así también como la aceptación y la adhesión en los proyectos de innovación. Entonces nos preguntamos, ¿qué, qué ingredientes son necesarios para garantizar un proceso formativo dirigido a promover tanto la innovación como el desarrollo profesional? Bueno, aquí nosotros destacamos cinco que nos parecen los más importantes y seguramente si buscamos habrá mucho más, ¿no? Hablamos de una formación que sea un revulsivo crítico, que fomente la formación crítica, ¿vale? Por otro lado, es importante una formación que pueda saber unir eh, la formación a un proyecto real de trabajo. También que pueda promover una, una cultura colaborativa. Por otro lado, también que pueda fomentar la capacidad del profesorado de generar conocimiento pedagógico mediante la práctica educativa. Y por último, destacamos el fomentar el intercambio de experiencias entre centros, y entre profesionales y dentro del propio centro, ¿vale? Bueno, de este modo los procesos formativos deben articularse en función de algunas directrices, ¿vale? Diremos cuáles. La primera que destacamos es que de, la formación debe repensar el modelo que se usa ahora mismo, ¿vale? Deberíamos de abandonar esta formación técnica basada en la simple actualización científica, didáctica y pedagógica y pasar a una formación donde se pueda desarrollar otras destrezas y que pueda impulsar incluso el compromiso social y que pueda facilitar la promoción más activa y crítica y, y de la educación y también un proceso más dinámico y flexible de la educación. Otra directriz que, dest que destacamos es la necesidad de contextualizar la formación a partir de las necesidades de mejora destacadas por destacadas por los propios docentes o por el propio centro, ¿vale? Algunas políticas educativas no contemplan eso y los cursos son propuestos de desde fuera hacia adentro, ¿no? Otra directriz también para nosotros importante es saber dar autonomía al profesorado a la hora de gestionar el cambio, ¿vale? Eso implica reconocer que el profesorado, que los docentes y el profesorado son verdaderos eh, agentes sociales, o, eh, agentes que pueden planificar y también gestionar el proceso de cambio, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale?, otra directriz también importante a la hora de pensar en la formación del profesorado y el desarrollo es promover una cultura colaborativa en la propia institución, ¿vale? Donde el, el, el, el liderazgo pueda ser más horizontal que vertical y así también que las propuestas puedan surgir y se puedan escuchar más de forma horizontal que vertical. También destacamos eh, la necesidad de fomentar la reflexión sobre la práctica, ¿vale? Eh, lo que puede contribuir para explicitar y también reconstruir las creencias y teorías personales del profesorado, que en definitiva es uno de los principales impedimentos que hace el cambio que, que encontramos. Y finalmente la última directriz que vamos a destacar es la de potenciar la colaboración. ¿Vale? Tanto para, bueno, en el sentido de intercambio de experiencias y que esta colaboración se dé dentro del centro, entre los docentes, pero también fuera del centro, entre otros docentes y también a través de otros profesionales que estén llevando a cabo proyectos y procesos de información, de información, perdón. Bueno, por supuesto, a la hora de implementar un proceso de formación y así también como a la hora de poner en marcha un proyecto de innovación, seguro nos encontraremos con algunos obstáculos y algunas resistencias, ¿vale?, eso lo que dificulta o retrasa un poco el proceso. Estos, estos impedimientos o estas barreras las podemos encontrar fuera del centro, como puede ser el cambio de política pública o la elaboración de políticas sin la intervención directa del profesorado, Podemos encontrarnos con la falta de presupuesto comunitario o regional o la falta de presupuesto en general, la sobrecarga horaria a la hora de, de, de, proponer, a, de proponer las formaciones a los profesorados, entre otras, ¿vale? Pero también encontramos otras barreras que están dentro del centro, que puede ser, eh, por ejemplo, la escasa integración del personal docente a la hora de idealizar y planificar los proyectos de formación y también los proyectos de innovación, la poca adaptación de las propuestas al contexto real de, del aula, ¿vale? O lo que hablábamos de esta verticalidad a la hora de proponer eh, procesos de formación y también proyectos de innovación, ¿no? Que venga de arriba abajo y que el personal docente no se sienta parte de ello, ¿no? Solamente ejecutorio. En este sentido, la creación de una cultura de cambio en los centros es esencial para el buen funcionamiento de una propuesta de desarrollo, formación e innovación educativa. ¿Vale? Bueno, Las nuevas tecnologías, sin más, no garantizan la innovación ni mucho menos el, el desarrollo profesional. La integración de las TIC puede fomentar la innovación y el desarrollo siempre y cuando persigamos una formación capaz de transformar la práctica que tenemos hoy en día. Para ello, esta formación debe, por un lado, superar los límites de una formación docente en tecnología orientada solo al desarrollo de los conocimientos técnicos instrumentales, ¿no? Deberíamos dar paso a una formación mucho más reflexiva, mucho más colaborativa y que pudiera preparar el profesorado para transformar la práctica educativa realmente, ¿no? Pasando de un modelo de transmisor a un modelo más de reflexión en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por otro lado, eh, también deberíamos intentar permitir, y, y dentro de lo posible, de, de lo posible eh, favorecer que los docentes decidan qué tecnologías se van a implementar, para qué se van a implementar, cómo, cuándo. O sea, que en definitiva sea el profesorado el que identifique las necesidades reales que hay y que pueda él, él mismo, o que sea él un agente más de este proceso de elaboración, adaptación y también de evaluación de los proyectos donde incorporamos las TIC y también los, en los procesos de formación de profesorado. ¿vale? Bueno, eh, merece la pena reiterar una vez más que la integración de las TIC, de las TIC en los contextos educativo, educativos perdona, debe promover la reflexión, la colaboración y también el intercambio de experiencias, ¿vale? En lugar de, de centrarse simplemente en la formación y en el manejo de herramientas y de aparatos técnicos. En este sentido, el uso de las tecnologías puede permitir la instrumentación de procesos de innovación orientada, sobre todo, a promover el desarrollo profesional docente. Hacemos patente también la necesidad de un modelo formativo crítico y contextualizado, así como la necesidad de articular estrategias para garantizar la sostenibilidad del proceso formativo reflexivo, ¿vale? En ese sentido de garantizar la sostenibilidad, vamos a destacar un par de estrategias que nos parece bastante importante, que por un lado es dar lugar a que las investigaciones sobre la práctica docente sean puestas en, mar sean puestas en marcha por los propios docentes, claro, porque son, esto, son ellos los que están más familiarizados con los problemas vividos en el aula, ¿no? Y deberían ser cap más capaces de recoger las necesidades y transformarlas en temas de, de investigación. ¿no? Y otra estrategia que nos parece bastante importante es la estimulación de creación de comunidades de prácticas. Y en estas comunidades, eh, donde los docentes podrían intercambiar pues, ya ideas, experiencias, proyectos, dudas, propuestas, resultados de las, de las experiencias vividas en el aula y el objetivo principal es la mejora de la práctica docente eh, y, el, y el incremento del desarrollo profesional, que, y que sea un desarrollo pues, pensando en la formación colaborativa y colectiva. Bueno, voy a devolver la palabra a Carlos, que hablaremos del de, de último dilema que nos planteamos en, este, en esta charla de hoy. Carlos, cuando quieras. Bueno, vamos a abordar el tercero de los dilemas que tiene que ver con una cuestión que es fundamental y que suele ser un leitmotiv cuando se habla de la incorporación de las tecnologías en, en educación y es que parece que la incorporación de las tecnologías o de los medios, como decía antes Alfonso, únicamente tuviera que ver con eh, el cambio de estrategias metodológicas y realmente vamos a ver que no es así o no debiera ser así. Y eh, en ese sentido la incorporación o el desarrollo de proyectos de innovación con tecnología debería de influir o debería tener algún tipo de influencia sobre tres dimensiones que vamos a identificar muy rápidamente. Por una parte tiene que ver, o la primera de las dimensiones esa es la dimensión curricular eh, y que tiene que ver con todos aquellos procesos a través de los cuales se, se diseña, se desarrolla y se evalúa el currículum eh, y la forma en la que se concreta los diferentes elementos curriculares. Y en este sentido, hay algunas cuestiones que nos parecen clave y que eh, creemos que es necesario re repensar o que, o que, o que la, la investigación en educación nos viene de una forma tozuda recordando que es necesario repensar. Por una parte, hay que pensar o hay que repensar el, eh, qué es aquello que se selecciona como contenido educativo abordable en un espacio educativo. ¿De porque tradicionalmente hay algunas culturas que han estado ausentes en el currículum, y así algunos autores como Jurjo Torres lo vienen poniendo de manifiesto desde hace tiempo, y también aquellas culturas populares que los menores y las menores consumen en su vida cotidiana tampoco forman parte nunca del de análisis y de la reflexión dentro de las escuelas. En ese sentido, habría que preguntarse eh, en qué medida eh, los contenidos de la cultura popular, series de televisión, videoclips o, o películas, entre otras muchas cosas, se si utilizan en las escuelas o no para promover su lectura ideológica, si se analizan, por ejemplo, los estereotipos eh, que se vierten en los mensajes de comunicación eh, masivos sobre diferentes grupos sociales, eh, si se analiza, por ejemplo, la forma en la que se representan los diferentes colectivos sociales, a las mujeres, a las personas inmigrantes, a las personas con discapacidad, si se incorpora la, la, la cultura de colectivos que tradicionalmente han estado ausentes, las, la, eh, como las mujeres, los grupos, otros grupos minoritarios, como los, por ejemplo el colectivo gitano, los inmigrantes, etcétera. Es decir, no sirve o no es solo o no es suficiente únicamente con repensar qué tipo de estrategias metodológicas empleamos, sino también qué tipo de contenidos se están abordando en, las, eh, en los centros educativos. Otra cuestión que es básica también, que consideramos necesaria, es volver a analizar y volver a repensar cómo se organizan los contenidos dentro del currículum. Y tiene que ver con eh, promover eh, y promocionar formas de organización de los contenidos mucho más globales, mucho más interdisciplinares o mucho más eh, transversales, de forma que se puedan abordar temáticas globales y también socialmente relevantes, como por ejemplo el paro, temas como la contaminación, como el sexismo de los medios, etcétera, etcétera de un modo u otro lo que tienen que proporcionar esta organización eh, interdisciplinar o globalizada del, del currículum tiene que ver o nos tiene que, que, que dar oportunidades para promover una mirada mucho más divergente a los contenidos eh, de la que tradicionalmente se viene, se viene realizando. Al mismo tiempo, y obviamente también otro aspecto que va a ser clave o que debería ser clave de esto, dentro de esta dimensión curricular es el tipo de estrategias metodológicas que se emplean, es decir, obviamente, eh, de nada sirve introducir tecnologías si no eh, armamos, si no desarrollamos arquitecturas de participación que permitan que se produzca ese aprendizaje que, es, que ya sabemos en estos momentos que es sociocultural y que eh, exige que necesariamente los eh, y las menores trabajen conjuntamente para desarrollar determinados o para investigar o para analizar determinados tópicos de, de relevancia social. Y otra cuestión que enlaza directamente con lo que ha dicho anteriormente Alfonso y es que es necesario utilizar o ampliar el tipo de medios que se emplean en las, en las aulas, el, típico, el tipo de medios que se emplean en los contextos educativos y también los lenguajes que se utilizan para, como decía Alfonso por ejemplo, que eh, los estudiantes y las estudiantes puedan escribir eh, a través de otro tipo de modalidades semióticas que tradicionalmente nos emplean como el lenguaje audiovisual, el lenguaje sonoro o el lenguaje multimedia entre otros. Otro aspecto, otra de las dimensiones básicas es la dimensión, o debería ser la dimensión organizativa, y en ese sentido consideramos que los, las tecnologías deberían también proporcionar nuevas formas de gestionar y de organizar los contextos educativos y las instituciones educativas. Y en ese sentido eh, hay algunos aspectos sobre los, los que habría que, que incidir y que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se están articulando cómo se están estableciendo los procesos de participación dentro de las, de las instituciones y cómo se incorporan las TIC. Por ejemplo, preguntarnos si eh, a la hora de introducir las tecnologías se tienen en cuenta los diferentes colectivos, si pueden tomar decisiones sobre qué tipo de, de tecnologías se utilizan, si no toman decisiones sobre ellos, si se promueve la participación en proyectos compartidos a través de estas tecnologías, si se utilizan herramientas digitales para planificar y para desarrollar proyectos comunes, todo este tipo de cuestiones. Otra cuestión también es que, eh, como decía Sara y como decía Alfonso, la incorporación de las tecnologías tiene que proporcionar también eh, o, o tiene que facilitar el desarrollo de relaciones eh, que sean cada vez más horizontales entre los, entre los agentes educativos. Y en ese sentido las tecnologías pueden ser herramientas maravillosas para recoger sugerencias o quejas sobre el uso de dispositivos, de, de, de dispositivos tecnológicos eh, perdón, para incorporar ese proceso de incorporación e innovación como eh, un proceso compartido por todos los, los agentes educativos, para reconocer los logros alcanzados por los diferentes agentes educativos para todo ese tipo de cuestiones. Y al mismo tiempo las tecnologías también pueden eh, servir o pueden ayudarnos en esta dimensión organizacional para eh, llevar a cabo procesos en los que se consensúen las normas eh, que se utilizan para el manejo de estos dispositivos y en ese sentido habrá que preguntarse en qué medida o no están regulados el acceso a los recursos tecnológicos, en qué medida los diferentes agentes educativos pueden participar en la definición de esas normas, eh, cómo eh, de un modo u otro eh, la incorporación de las tecnologías puede servir para revisar las estrategias organizativas y la organización espaciotemporal de los contextos educativos, todo ese tipo de cuestiones. Eh, y finalmente, eh, la última de las dimensiones tiene que ver eh, o está relacionada con la dimensión formativa que es la que eh, Mariana acaba de señalar ahora de un modo u otro y que de un modo u otro los proyectos de innovación con tecnología tienen que permitir también a los profesionales que participan seguir formándose no solo sobre el manejo instrumental de recursos tecnológicos sino también sobre todo otro tipo de cuestiones que tienen que ver con los procesos de desarrollo curricular o con la gestión eh, y la organización escolar. Y en ese sentido, eh, habría que cuestionarse y habría que plantearse la necesidad de establecer y de desarrollar procesos de formación internos que permitan o que faciliten la incorporación de las tecnologías. En ese sentido, las tecnologías pueden o deberían facilitar aspectos como la coordinación docente, se podrían crear espacios virtuales para facilitar y promover la, la investigación para la mejora en el, en, el, en el aula, articular tiempos que permitan extraer el máximo partido de las tecnologías y reflexionar sobre su utilización, todo ese tipo de, de cuestiones. Del mismo modo también eh, habría que intentar, en la medida de lo posible, establecer red, dado que las tecnologías, como han señalado mis compañeros, no tienen a priori barreras, algunas sí que tienen, que lo sabemos, pero pero tienen, eh, nos permiten superar determinadas barreras físicas, habría que intentar también en la medida del posible establecer redes con otras instituciones o con otros profesionales que estén desarrollando proyectos similares y de los que los eh, podamos aprender o de los que las instituciones educativas puedan aprender. Eh, en ese sentido, bueno, las tecnologías pueden favorecer el desarrollo de procesos de andamiaje entre los diferentes eh, profesionales de la educación, procesos, de ayuda entre personas más experimentadas y menos experimentadas entre el uso innovador de las tecnologías, todo este tipo de, de cuestiones. Y finalmente, otra de las cuestiones que consideramos clave y que seguramente eh, salga eh, a medida que avance este webinar, es que es muy interesante que las tecnologías eh, incidan también en esta dimensión formativa en tanto en cuanto pueden permitir o permiten dar visibilidad a algunos de los resultados obtenidos en los procesos de innovación. Y en ese sentido, obviamente, ya hemos aludido a ello, los procesos de innovación tienen que ser sistemáticos y tienen que tener eh, algunas herramientas que nos permitan producir datos para analizar de una forma más o menos rigurosa qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, poner el valor, el trabajo desarrollado por los profesionales, por los propios maestros y maestras o por los profesionales de secundaria que están trabajando con tecnología, difundiendo su trabajo en, en congresos, en seminarios, en jornadas de formación dar visibilidad a los proyectos con tecnología que se desarrollen dentro de las instituciones educativas eh, y otro conjunto de cosas que están vinculadas, ya os digo, a, a dar visibilidad a los proyectos de innovación con tecnología. Eh, nada más por nuestra parte, eh, muchas gracias eh, y agradezco también a, a, la, a Sara Osuna y a los resto de compañeros y compañeras permitirnos participar en este espacio para hablar de eh, la innovación con de la innovación educativa con tecnología y para tratar de abordar ese tópico que a veces se aborda de una forma, digamos, muy poco profunda, para tratar de, abordar, de abordarlo a la medida de lo posible desde una forma con, más profunda y con mayor sosiego de lo que generalmente se hace. Muchas gracias a todos y a todas. Un saludo.